Hola amigos, aquí estoy en el parquecito de, de mi coto. Sí, viene un ratito, bueno, no es que haya venido por mi, por mi voluntad, pero sí, tuve que venir a un mandado, pero pues aquí estoy un ratillo. Queriendo estar un rato más con ustedes, ya, pero ya, dejando atrás mi, mi computadora, porque no sirve para nada ya, bueno, para las transmisiones en vivo. Este, déjame limpiarle aquí la cámara, porque creo que está medio sucia. Sí, sí vine, viene por, por un garrafoncito de agua, ahí está. Sí. Este, pues no, ya, me di por vencido, ya, no. No debo seguir ya intentando hacer las transmisiones en vivo desde mi computadora hasta que no la destape y vea si efectivamente fue el, ese procesador que, que a lo mejor está sobrecalentándose. Pero bueno, ay, traigo una espinilla aquí. Esta es la intención pues de, de los domingos hacer transmisión en vivo para estar un rato con ustedes y pues hablar de, de, lo que tema, de los temas que ustedes quieran. este eh, pues, ¿Qué más...? A ver, me estoy esperando con el garrafón de agua Pero no, mejor ahorita un ratillo Siento que me, me desestreso un ratito Porque, pues como decía, desde ayer estaba ahí eh, haciendo el video Y ahorita en la mañana pues haciendo tutorial para mi otra fanpage de todo un poco eh, Solo tutoriales eh, No, de todo un poco es solo tutoriales y pues subiendo a youtube, a facebook y todo eso, editando sí, pero aquí estamos un ratillo sobre dragon ball, este nuevo, dragon ball la película de superhéroes, superhero eh, no he visto nada, no, me he estado metiendo a páginas a, a ver si hay algún otro otro comentario o algo y no, al parecer no hay nada hay que esperar hasta el 2022, yo creo. Eh, lo que sí vi en una página que probablemente en, en, en este año den otro avance, o algún, algo más de relacionado a la, a la, al estreno de la película. Y creo que también va, ya después de que estrene la película, van a continuar con otra serie. Imagino que va a ser igual de corta que la de Dragon Ball Super. Esperemos que no, que sea larga como los, las otras series de... De Dragon Ball Z y todas esas están muy largas y pues la historia está muy, muy completa. Esta de Dragon Ball Super, la última serie que, que salió, pues sí, está, está muy cortita. Creo que nomás eran como 130 capítulos. A comparación de las otras, pues, más de 200 capítulos. Lo que sí, al parecer... Eh, no sé si los, los, las voces de los de los personajes eh, en, Latino, eh, en español, latinoamericano, no sé si vayan a ser los mismos que, que hemos estado escuchando por, por todo, toda la serie, ¿verdad? Bueno, excepto en, en una serie, porque no estuvieron, no los quisieron contratar, yo creo. Pero hace poquillo vi un video de, de, de este, no me acuerdo su nombre, pero es el que hace la, la voz de Krillin. Que bien emocionado, salió en, en un video en vivo él, y diciendo que, que, que, que, que, que creen, a dónde voy, y, y se los voy a dejar a su imaginación, y todo, pues, pues qué más, ah, pues más que nada hacer la, la, la voz de Krill, en, en la nueva temporada probablemente, eh, de más datos que puedo darles, no, no tengo más información, este yo creo que hay que esperar a, a que pasen, pasen pasen los meses y nos den nuevas nuevos tips <ríe> como decía este ya estoy feliz estoy contento este quiero comunicarles una vez más que ya estoy monetizando de nuevo en, en de todo un poco afortunadamente después de un año tres meses ya ya por fin se me quitó el castigo y pues a mi modo hay que echarle ganas eh, a los que quieran seguir viendo capítulos Tengo dos opciones Probablemente ya después sea una Espero que no Voy a hacer todo mi esfuerzo para conservar la página web De lo contrario pues Solo vamos a tener La fanpage en, en, en Facebook de, Donde voy a estar subiendo Probablemente después Más capítulos de, relacionados a Dragon Ball Y más, más series pues Sí, pero está muy difícil, ya, ya, ya aprendí la lección, ya, ya no quiero que me vuelvan a castigar, voy voy a ser muy cauteloso en todo eso, sí, pero pues aquí de todo un poco ya, ya activé más herramientas de monetización, espero alcanzar pro, pro, pronto los recursos para hacerme un equipo bueno y poderles dar mejor calidad en, en información, en transmisiones y todo eso, ¿verdad? Este, está la, Hoy en la mañana activé lo de colaboradores, a las personas que quieran ahí inscribirse a, solo a colaboradores. Este, una vez que ya tenga suscriptores, aunque tenga un suscriptor, voy a hacer transmisiones en vivo eh, privados, ¿sí? porque es, es, el, es el chiste de los colaboradores. Eh, va a ser un grupo exclusivo de, de esta fanpage de todo un poco, donde pues sí, ya va a ser algo más... este eh, mmm, como se dice o sea, ya no va a haber tantas restricciones pues, ya va a ser de puro cotorreo eh, no va a ser tan moderado con el, el, el lenguaje las, las, pues todo pues ya ven que Facebook es una palabra y te, te censura igual está YouTube también pero como ya es un canal privado va a ser un grupo privado pues ahí nos vamos a poder desahogar todos ¿sí? y una vez que ya tenga un buen equipo con la ayuda de todos ustedes, tanto de anuncios, colaboradores y donaciones y todo eso Pues ya tengo un buen equipo voy a, voy a tratar de, de incorporar videos con todos ustedes ¿sí? eh, eh, Relacionar pues, el, eh, su transmisión con la mía para que también nos vayamos conociendo todos Esa es la intención, esa es, esa es mi, mi perspectiva ahorita a futuro, ¿verdad? Pero para, para ahorita, para seguir ganando visualizaciones, voy a enfocar en, en realizar videos de historias, de enigmas, como la que publiqué ayer, que es de una, una historia muy antigua de aquí de mi estado, de Jalisco, que es más que historia, es un mito, son ¿sí? mitos ya que, pues que que a lo mejor se han estado olvidando pero yo desde, uf, desde años que tengo conozco esa historia nada más que pues ya ven que nomás se va pasando así de, de boca en boca de generación en generación pero ya esa historia como que se está olvidando y me, me acordé pues y dije pues ahorita tengo los recursos y la forma de poder transmitir esta historia no nomás a, a mi generación o a mis hijos y todo eso sino a más personas pues dije pues vamos a a trabajar en ello y sí, al parecer, pues no estoy tan mal en, en, la, en la narración de historias. Eh, yo pienso que me quedó muy, muy chida la historia. Espero que les haya gustado también a todos ustedes. Los que no la hayan visto, los invito a que lo vean. ¿Sí? Igual, ir, ir rampeando en, en monetización, en visualizaciones, para próximamente y pronto eh, cambiar de equipo. Bien, pues ya me voy porque me están esperando con mi garrafón de agua. <risa> Nos vemos. Cuídense. Ah, les dejé la página web, aquí mostrar, ahí está, listo, nos vemos.